Hay un dicho que dice lo bueno si breve dos veces bueno es, <risa> así que es doble ración de novedades. <risa> Hola mis veraquís! yo soy Happy Longa y eso significa que <risa> nuevo video, nuevo video, nuevo video, nuevo. La verdad es que este vídeo va a estar muy seguido con el otro de novedades de Primark Pero, pero es que se ha dado así de casualidad Así que si queréis ver más novedades Y algunas que así entenderéis cuando veis este vídeo Pídele al anterior que os lo dejo por aquí Y echarle un vistazo El otro día estuve en el Primark de Albacete y arrasé un poquito También hice un pedido a maquillaje Y me muero por probarlo todo Llevo la piel muchísimo mejor no sé si me seguís en Instagram, pero si no mal, os dejo por aquí mi Instagram Os conté que estaba haciendo estos días la versión, la peor versión de pipi calzas largas Tenía pues todo rojo, tenía en concreto la zona de aquí súper roja y con muchas, muchas pupas demasiado coloradas No eran granos, no son granos si sin serlo Y antes de irme de viaje fui al médico y me contó que era por estrés que ahí se había acumulado sebo, entonces me mando que me comprara un jabón de caléndula lo estuve buscando en farmacias y prácticamente la mayoría no tenían lo voy a pedir, costaba 6 euros en alguna otras me decían que eso se compra en un herbolario y yo lo compré en el druni por casi 2 euros, lo tengo aquí La cosa es que me ha ido genial, es 100% natural, los jabones jamás me han sentado bien, siempre me resecaban, me tiraba la piel, me iba fatal, lo odiaba, me salían rojeces, me escocía, incluso llegaba a, a, a, a dolerme la cara. Y este jabón me ha ido muy muy muy bien, llevo pues como más de dos semanas usándolo todos los días y mirad el cambio. Os pondré por aquí si lo encuentro un vídeo de cómo tenía la cara. Encontré en Primark unas toallitas y creía que eran las típicas estas para quitar el maquillaje. Pero me acerqué a leerlas porque era del mismo estilo que esas del glow, hidratación y matte. Y me encantó lo que leí. El resultado. O sea, 1,50 y 1,50. No, 1,50 cada una de ellas. No, 2, 1,50. Pues lo que son, son. Lo que son, son. <risa> son preparadores para antes del maquillaje. No te son animales. Es que fue como para mí, mirad, por ejemplo esta a ver, a ver, toallitas de preparación y limpieza de la piel enriquecidas con agua de rosa de damasco para ayudar a limpiar y preparar la piel para aplicar productos cosméticos o maquillaje estas son el glow, el hidratante eh, España, España, aquí toallitas de preparación y limpieza de la piel enriquecidas con ácido hialurónico y complejo multivitamínico para ayudar a limpiar y preparar la piel para aplicar productos cosméticos o maquillaje. ¿Y dónde coño leí yo que era agua de vale, coco? Pues pues nada, yo a ser, me da aquí. El que quiero probar hoy es el glow. Tratante me llama mil veces más la atención. Lo malo es que he usado una crema, y me da cosa usar esto, ¿sabes? Es como. ¿En qué momento va la crema? Tiene un olor extraño. No es desagradable, pero es extraño. Es una toallita súper fina. Esto no se tira al retete, ¿vale? <risa> lo bueno es que vamos a ver en directo si me salen rojeces o no con esto. Mm, si me viene bien a la piel o no. Noto por aquí como hormigueillo. Me compré este primer por 4 euros, como podéis ver ahí. Y se lo vi a Ratolina y dije, pues yo voy a probarlo. Estoy mirando a ver cuál narices llevaba agua de coco porque algo me dice aquí agua de coco. Este es un primer que tiene mmm, vitamina B3, B5 y vitamina E. Y eso este, pues es un preparador para la piel, para el maquillaje. Vamos a abrirlo. Ah, no me desagrada el olor. Vale, eh, yo, visto, yo esto lo he visto en varias beauty bloggers y el suyo no le cerraba, pero el mío sí que me, me cierra, no sé. Habrá mejorado la técnica porque la técnica <risa> Habrá mejorado el envase porque estuve buscando la crema porque me ha muchísimo más la atención que este pero no lo encontré pues es de color blanco como podéis ver La crema pues tenía muchísimo más... Este pues es... Pues es sutil. Es sutil sin más. A mí la verdad es que me gustan los brillos pero donde yo quiero que haya brillos. De normal suelo tener brillos en los pómulos, en la frente y no me gustan para nada. Mi zona T es la frente, la nariz y los pómulos. No llega a bajar del todo a, a la barbilla. Y cuando quiere bajar, pues baja y pues a una T. Es como una ruta de caravaca. Una ruta esta que tiene doble... Tal, tal. No, porque claro, se hace jesucristo. La verdad es que madre mía la tengo hiper seca. No tengo los granos de la piel grasa, pero sí tengo sus brillos. Y tengo todo lo de la piel grasa, pero bueno. Ay, pero eso me considero más que la tengo seca que, que grasa. También me compré unas pinzas, porque la primera vez que fui, <risas> esto por unos 50, creo. Y nada, pues son unas pinzas de depilar, voy a probarlas ahora mismo a ver si esto funciona o no. Las dos van bien, pero siento que cierra mucho más y que pilla más pelo la finita primer me está gustando. Bueno, como me lo voy notando todo bien, de momento le estoy dando todo un aprobado. Me compré este preparador que me llamó mucho la atención porque es un primer de agua que me quede como pero llevará alguna cosa, tal esto, esto te hidrata y te refresca es que no tiene más, pero me llamó muchísimo la atención, No sé, sea, fue como 3 euros en llamarme la atención fue como un primer de agua pero bueno, esto que... que, que pero como aquí hay más cloro que el señor... <risa> bueno, pues pensé, pues me de echarme cloro a la cara, pues con el spray este fijador, aunque tenga que echarle... <risa> Soy un pequeño desastre. Aunque tenga que echarle 28 kilos a la beauty Blender, pues por lo menos me he hecho esto y no me he hecho el cloro. La leche, pues sí que está todo bien protegido. Parecía como un huracán Espero que se haya visto Pero bueno, muy molón. molo Pero es pequeño <risa> Huele bien No sé yo dónde es esta agua Que huele tan bien Pero huele bien de Turquía Esto de refrescar, pues claro, sí es que te moja Que te refresca, pero yo los ataque en punto Pero bueno, huele muy bien Y ya con el olor, pues Gana sus puntos, ahora veremos con la Beauty Blender Y voy a usarlo también como... El hidratante mientras que te lo estás echando Como este Pero... Uf. Me lo va a remover todo Sigo sin tener un rímel Waterproof Sé que me tengo que ponerme hoy también gafas Estoy acordando ahora mismo Vale, ahora va la base Yo os recomendé Si no os enterasteis a muerte <risa> Esta base de maquillaje bueno, pues estuve en Murcia buscándola, no la encontré. Estuve en Albacete buscándola y no la encontré. En su defecto encontré esta. Yo creo, tengo la teoría de que están quitando este formato y lo están pasando a este. Yo cuando lo miré dije, uff, te parece, aunque sea medio tono más oscuro que la mía. Pero vamos a probar. Se me ha ido un poquito. Que quiero ver si, si se oxida o no para mí. A ver, ¿no? la diferencia entre el, el que os recomendé a muerte y el nuevo es que este tiene pues, una cobertura media tiene un acabado natural no se oxida y tiene vitamina E y este es eh, acabado mate el acabado mate y el, es que se nota el brillo este me está gustando muchísimo más me piden en Maquillalia esta esponja ecológica. Haré la cajita de información en link. No está testado en animales, se puede reciclar, es 100% vegano y está dermatológicamente testado, de igual que las toallitas estas. Se puede utilizar en seco o en mojado. ¡Ay! ¡Qué graciosa! Esta pequeñita está un pelín más dura que esta. Yo tengo yo tengo en sus últimos días esta de Aliexpress bueno, pues sí, también son todas chiquitas. esta es más blandita que estas y es que están sus últimas es que esto está ya que parece que la han dado bocado esto parece que le han dado bocados mil gatos no sé, pero bueno, no la quiero tirar todavía ¡Qué guay voy a utilizar la grande para la base ¿no? y se puede usar tanto en secado como en el, el, el, como mojado yo voy a echarle aquí 8 kilos. Esta es la que yo adoro. Ahora mismo es que es mi base favorita. Me voy a aplicar en este lado. Si una esponja es muy blandita, se va a llevar mucha base. A mí lo personal me da bastante igual. Y esto pues, no se ha llevado tanto. De todas formas. Es que me encanta, me encanta. Se queda súper natural. Como si no llevaras absolutamente nada. Me encanta. Vale. Y ahora voy a usar la nueva. Huele súper bien. No sé si es. <ríe> Huele súper bien. Y es por el agua esta. Pues a ver, me está costando muchísimo el ¿Cuál me gusta más? El tono veo que es el mío. Este sí que lleva agua de coco. <risa> Siento que mi piel se ve igual de jugosa en un lado que en otro. Lo que pasa es que aquí, es que en esta mejilla me noto muchísimo menos los poros que en este lado. Voy a utilizar eh, la prebase de ojos. Siempre utilizo la de NYX. Llevo muchísimo tiempo con esta. Me compré esta paleta que es de iluminador y de colorete, pero creo que puedo usarla perfectamente para los ojos. Es es la nueva de SENS y mirad lo maravillosa, espectacular que es esta paleta. Me tiene enamorada, enamorada. Yo es que la huelo todo de verdad. Me huele muy, muy, muy bien. Ay, es que están tan chulas, por favor. Es que están, es que son tan chulas, tan bonitas. Voy a usarlas con unas brochas nuevas que me compré Son estas de EcoTools. Son brochas ecológicas, reutilizables, veganas Y eh, no de estas en animales Y están hechas de bambú También me compré porque quería probarla es, no, Esta brocha de Regal Techniques Es la Shitting Brush Para el, fijar los polvos Ahora la probaré Y bueno, pues te viene para difuminar Una brocha biselada Para polvos, colorete no Que tú quieras, vaya Otra brocha para los ojos Y esta para el rostro No son baratas, pero tampoco son súper caras esto me costó 11 euros Son sombras polvorientas Pero no me No me molesta Son brochas muy muy suaves Y como podéis ver difuminan un montón Me sorprendido para bien lo que pigmentan eso era lo que más tenía voy a probar ahora el naranja ahora voy a utilizar la la más oscura de todas para darle profundidad cogiendo siempre poquito a poco porque así voy controlando lo que me quiero poner y si quiero darle más intensidad pues vuelvo a aplicarme pero prefiero ir poco a poco voy a usar la brosa, la brosa ojo, cuidado con la brosa voy a coger la brocha pixelada y voy a ponerme este color Uf, con pimienta voy a poner aquí abajo A ir poco a poco porque creo que se queda todo más preciso. Vale, ya la voy a difuminarlo todo. A mí me gusta mientras que me aplico la sombra ir difuminando así luego, pues es en un momentín te limpias los cortes y te olvidas. Me falta el marrón y quiero probarlo todo. Voy a probar el, este de aquí arriba y me lo voy a poner aquí. Lo bueno es que esta paleta tiene simmer pero no tiene purpurina. Voy a aplicar también esta. Voy a mezclarlas. Voy a aplicar aquí arriba. ¡Oh! Muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Y ahí atrás voy a coger el otro lado de la brocha. Bueno, pues el marrón llamaré un look para Instagram y lo veréis allí. voy a poner en el lagrimal. Qué hace decirlo, pero me encanta el maquillaje. w voy doble 7 de los banana. Y con la brocha nueva de Royal le lo voy a aplicar pues aquí. La verdad es que esta brocha. Y las que yo uso, que son de, de Aliexpress, me parecen igual de suaves. Yo de normal siempre me lo echo también en la nariz, aquí abajo. Y por aquí, porque eso, cuando me suenan los mocos, pues, pues eso. Y si además estoy constipada, pues, pues eso cae hasta en la barbilla. Sí. Voy a pasar a hacerme las amigas cejas con... Este es de Primark Y ahora cojo un corrector El que yo uso de De Face ¡Ah! Si no la lío ¿eh? Mira voy a utilizar Antes, madre mía, qué desastre. Bueno, pero el bronceador y esas cosas, ¿sabes? Y ya, este de Bujuyua es para pieles claras. Es un bronceador súper, súper, súper sutil. La verdad es que esto para el día a día me parece maravilloso. Y ahora cogería el Bajamamam, que es pues más fuerte, claro, y lo pondría un poco, pero tampoco nada, así que exagerado. Ahora sí que sí cogerla, madre mía, el cuidado del mundo el de es súper bonito yo soy de las que coge algo y lo pone en su sitio yo no monto aquí, yo lo voy guardando al instante es muy, muy bonito muy, muy, muy bonito ah, estoy súper contenta o sea, súper contenta voy a haceros los swatches en cuanto acabe el maquillaje, La da... <ríe> me voy a poner un labial nude. Este es de Sleek y voy a poner encima este que es de Milani. Yes. Oh, sigo oliendo maravillosamente bien. <ríe> Uah, qué bonito! Me ha quedado muy bonito. Aquí pues es ahora cuando me suelto el pelo y ya pues estoy más divina porque, madre mía. Esto es para iluminar, lleva al bebé vitamina 5. Este no huele como los demás, este es más más normalucho. Pues nada, a ver, aquí súper recomendado todo. Esto quizás es lo que menos. ¿Por qué? Diréis, pues porque no lleva olor. No llevas olor, chico. Y porque parece que el spray te lo echan como si fuese una pistola. En vez de una bruma tranquila. Me veo la piel genial me encanta, o sea estoy súper contenta con las compras que he realizado porque es que me gusta absolutamente todo <risa> tengo más cosas que he comprado que tengo que enseñaros que ya habrá más vídeos, no os preocupéis me encanta hacer este tipo de vídeos probando novedades si me siento bien en la piel si no me salen rojeces, ni eczemas ni me arde la cara ni me enrojeces, ni alergias De decir que mi spray favorito de momento es el hidratante porque el mate como visteis solo lo apliqué en los lápices y... Y no la he vuelto a usar. Hoy me cargo algo. <risa> Espero que no. Las personas que tengáis la piel sensible o atópica, es probable que os pase como a mí. Que no, pues lo hablamos en un momento por aquí, por los comentarios. Y, y nos damos nuestros consejos, lo que nos va bien, lo que nos va mal. Y así pues formamos esta comunidad tan bonita de mis merakis. decir que una merakis se dio cuenta de que faltaba lo del baile al principio y al final del vídeo. Y que me lo puso, así que desde aquí te mando un saludo, Mónica, y gracias por darte cuenta y contarme. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo Así que mientras tanto y hasta entonces Lo más, más, más, más, más, más, más importante de todo Happy Longuizate Happy mm -mm. <risa> longuízate Happy Longuizate, happy longuizate.